Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos al podcast de Canal 49, espero de verdad que estén muy muy bien. Yo Estoy contento, ¿no? Por obvias razones y creo que todos estamos igual, o, o, o me imagino que estamos más o menos eh, sintiéndonos de la misma forma. Y ahorita vamos a platicar de, de, de todo esto, ¿no? Del cierre de la pretemporada y vamos a hacer un pequeño resumen de lo que fue, lo que vimos este domingo contra los Raiders, etcétera, etcétera. Pero bueno, antes de que se me pase, y una cosa bien importante que quiero decir hoy, o, o quiero empezar agradeciendo a mi amigo Roal de la Faithful Chihuahua, 49ers Faithful Chihuahua, que me mandaron este banderín. No sé si se alcanza a ver por ahí. Este, mandaron su banderín del club de fans de la Faithful Chihuahua, acompañado de, de, de un parchecito, miren, del 75 aniversario de... De los 49ers Y también su parche de el, el 49ers Faithful Chihuahua Roal y a toda la banda de Chihuahua De verdad de corazón un abrazote Ya me pondré a mano más adelante Hermano pero de verdad muchísimas gracias Lo cual pues me hace, me hace pensar Que pues, o hace que se me ocurra Que por ahí si, Y si de, de los demás clubes de fans ¿Verdad? Eh, quieren mandar que, eh, su, su banderín o algo de, su, de Algún logotipo de su club pues también me lo pueden enviar y aquí lo iremos incluyendo en el Muro Niner, ¿no? Este ya va a pertenecer, ya va, ya va a pertenecer al, al, al Muro Niner de aquí en adelante, entonces, pues si alguien más, sobre todo de los clubs, quieren mandar eh, algo de, de, de los 49ers, pues aquí vamos a ver dónde les hacemos un cachito. Pero es con lo que quería empezar, eh, de verdad, muchas gracias, Roal a toda la Facebook Chihuahua, de verdad, carnales, eh, cómo agradecerles, no hay palabras. este Bueno... Ah, es que hay muchas cosas que decir este, en este podcast. La verdad, pues, si tienen una hora, pues este, aquí, aquí esténse o váyanlo viendo eh, por pedacitos. Eh, si lo están escuchando en, en, en Spotify o en, o en iBox pues va a ser necesario que después se den el chance de poderlo eh, eh, ver en YouTube, porque les voy a mostrar algunas cosillas. Y pues bueno, para mostrarles estas cositas, les voy a, les voy a ya a decir la manera... En la que les voy a agradecer el, el que llegamos a los 5,000 suscriptores ya hace una, unas semanitas. no Ya vamos hasta por ahí arriba de los 5,100. Lo cual pues eh, estoy muy agradecido con todos ustedes. Por, porque gracias a ustedes este canal existe. Sigue jalando. Me, me, me, me sigo metiendo mis desveladotas. Pero sigue valiendo la pena hacerlo por, por toda la, la banda Niner. Para llevarles todo el contenido. Y sobre todo por el equipo que quiero en mi corazón. Que son los 42 de San Francisco. Pero bueno, ahí les va. Espero no hacerme bolas. <risa> este, de todos modos, voy a publicar en mi Facebook y en, y en Instagram. Voy a publicar cómo va a estar todo esto de las dinámicas para que no se vayan a... No vaya a haber eh, confusiones no y sepan cómo, cómo pueden ser eh, ganadores de, de estos pequeños eh, kits o regalos que les voy a hacer a, a, a tanto a miembros a los que ya son miembros del canal como a todos los suscriptores. O no a todos, a algunos de los suscriptores, ¿no? De modo que le regale a 5100 personas, imagínense... <risa> La cosa es esta, primero voy con los, con los, con los miembros del canal, no Todo, todos los que ya son miembros del canal, que, que, que ya andan ahí y, y tienen sus insignias, eh, la dinámica va a ser esta, el kickoff del equipo o, o kickoff inicial ya de la temporada para los 49 es el 12 de septiembre, el 10 de septiembre voy a hacer una transmisión en vivo, ¿no? donde voy a hacer un sorteo con el nombre de todos eh, los que ya son miembros del canal, el nombre como aparecen eh, eh, como usuarios en, en YouTube, ¿no? O sea, el nombre que aparece como, como, como aparecen ustedes ahí en YouTube. Así voy a poner todos los papelitos en una urna transparente en vivo y a todo color para que no haya mano negra. Y de todos ellos voy a hacer ahí una mano santa. Voy a sacar a un ganador eh, que se va a llevar una gorra de Canal 49. ¿Cómo están? ¿No? Que es... La única que, que hay ahorita así, eh, dorada de los 49 o de Canal 49, va a ser una gorra como estás. Eh, una camiseta de Canal 49. No, muchos me han preguntado cómo pueden conseguir una. La verdad es que pues no, no hay como una producción. Está cañón, sacar playeras. No, no sé cuántas la quieran, pero una como estás. Voy a hacer una. Voy a regalar también una gorra de Canal 49. Ya ustedes me dirán si la quieren. Este, negra, blanca, roja, ¿no? como todas las que uso. Y además les voy a regalar un banderín como el que tengo aquí en el Muro liner del 75 aniversario de, de, los, de los 49 de San Francisco. Ese va a ser el kit, ese va a ser el kit de regalo para los, para los miembros del canal, para un miembro del canal, un afortunado miembro del canal se va a llevar este kit en un sorteo total y completamente en vivo el día 10 de septiembre. A las 8 de la noche, 8 de la noche en punto voy a hacer este sorteo para los miembros del canal, todavía están a tiempo ¿no? los que quieran participar para esta, esta dinámica, todavía se pueden este, volver miembros del canal y el día 10 vamos a hacer este sorteo para que se lleven este pequeño kit de canal 49 total y completamente gratis eh, y, y va a ser enviado hasta donde tenga que ser, si tiene que ser hasta China, hasta China lo mandamos, este, eso ya para miembros del canal. Ahora, para suscriptores. Todos los suscriptores entran en esta dinámica. Eh, el día jueves, este jueves, que, que es, normalmente siempre subo mi canal 49, ¿no? donde doy toda la información. Pero aprovechando que no va a haber juego esta semana, eh, voy a subir un video diferente. Voy a subir un videito eh, con el que, que ya tenía ganas de hacer hace mucho tiempo. Y en el cual eh, intento plasmar un poco de la emoción. Que me causa ya esta nueva temporada de los 49. Este, espero que les vaya a gustar. no, Pero independientemente de si les gusta o no. Que la verdad eh, yo estoy muy contento con esto que les voy a subir el jueves. Espero que, que, que les agrade y que ayude a, a seguir con la emoción ya del, del arranque de la temporada. En este video les voy a pedir a todos los suscriptores, todos pueden participar. Obviamente una sola vez por cada suscriptor. Los que gusten, me pueden en la caja de comentarios van a poner por qué son 49ers, por qué le van a los 49ers. A mí me gustaría que más allá de, de, de, de, de desde qué año le van, ¿no? o, o estas cosas, sino que me digan por qué se emocionan cuando ven a los 49ers, qué les causa el equipo cuando lo ven jugar, eh, todo este tipo de cosas que los hace amar a los 49ers de San Francisco esos comentarios los van a poder poner desde que se suba el video, que va a ser a las 10.30 de, la, 10 de la mañana, que es a la hora que acostumbro subir Canal 49, pero voy a subir este video a esa hora, 10.30 de la mañana el jueves. Desde esa hora hasta las 8 de la noche del día eh, viernes 10 de septiembre van a estar participando todos esos comentarios y los comentarios que tengan más pulgares arriba hasta esa fecha, 5 comentarios. Los 5 comentarios que más pulgares tengan arriba Van a entrar también A este sorteo que voy a hacer para regalar Tres kits para eh, Suscriptores ¿no? También pueden, los que son miembros del canal También le pueden entrar ahí Igual y se llevan doble el premio ¿no? Ya veremos a ver qué tanta suerte tienen Este, y, pero bueno Para los suscriptores Voy a regalar a tres suscriptores Premios y Uno va a ser una bueno, el premio va a ser una gorra como esta, ¿no? De Canal 49, también es, son ediciones especiales que estoy haciendo, no se parecen a las que yo uso. Y también una camiseta de Canal 49, eh, igual ya nos pondremos en contacto. este, Para que me digan si la quieren, eh, no sé, beige, o café, o roja, o blanca, o negra, la que más les guste de las que uso, ya nos pondremos en contacto. Para esto... Les voy a pedir que pongan su comentario, todos pongan su comentario. Y dentro de su comentario pongan un correo electrónico para los, que, los cinco que, que, que sean los que más votos tuvieron o, o más pulgares arriba. Eh, yo, de, de esos cinco, los tres que ganen, por medio de ese, de, ese, de ese comentario y ese correo, yo me voy a poner en contacto con ustedes. Para saber cómo va a ser la, la dinámica para entregarles estos, estos premios. Pero bueno, esas son las dinámicas, esos van a ser los premios. Eh, pues a lo mejor son kits muy sencillos Pero son de todo corazón eh, en, en agradecimiento a todos ustedes Que me acompañan semana tras semana Aquí hablando de los 49 de San Francisco Y bueno, ya acabé eh, eh, Todo esto que les quería decir eh, eh, Si hay dudas Pues ya saben, ahí en las redes sociales Lo voy a postear también Para que, que esté un poco más claro Y si no, me pueden seguir preguntando Ahí en la caja de comentarios Bueno, ya acabamos con todo esto Entremos de lleno ¿no? al tema que nos, que nos, que nos apasiona ¿no? cada, cada ocho días. Y sobre todo cuando ya empiezan los trancazos y ya empiezan las acciones. Que es este, pues lo que fue la, la pretemporada de los 49 de San Francisco. Las cosas buenas, las cosas no tan buenas que vimos. ¿no? Ya lo he estado hablando en, los, en, en las ediciones de Canal 49 de las semanas pasadas. Pero creo que cerramos y cerramos con broche de oro contra los Raiders de Las Vegas. Si bien los Raiders ni siquiera mandaron a la mayoría de sus titulares, ¿no? Porque si sí jugamos contra un equipo como B de Las Vegas, lo que nos muestra San Francisco, la probadita que nos da San Francisco que no nos había dado en los juegos anteriores ofensivamente, es una cosa que, que emociona, ilusiona. Yo no había querido usar estos términos, ¿no? Porque me parecen que es como empezarnos a hacer... Eh, cosas mentales y empezar a jugar con, con nuestras, con nuestras, jugar con nuestros sentimientos. Pero la verdad es que a mí sí me ilusionó lo que vi. Más allá del resultado, porque igual, aunque hayamos apaleado a los Raiders, los resultados no son lo importante, sino el desempeño, tanto de los jugadores como de las unidades. Y la verdad es que las ofensivas, las primeras ofensivas de los 49 se vieron demoledoras. Me parece que esto, esto que hace Shanahan de... ¿Cómo se dice? Emular o, o replicar eh, este modelo ofensivo que estuvo manejando nuevo Orleans los años pasados con, con Tyson Hill y Drew Brees. Eh, vuelve a la ofensiva de San Francisco multidimensional porque tienes dos corebacks y los dos corebacks son corebacks. ¿no? En el caso de Los Santos, Tyson Hill no es tan coreback. Él sí es más un corredor. Y me atrevería, decir, me atrevería a decir que hasta corredor de poder lanza, pero no es un coreback nato acá. Troy Lance sí es un coreback. Y Jimmy Garoppolo pues también es un coreback. Eh, nos guste o no nos guste, pero es un coreback. Y lo que yo estoy viendo de Garopolo es un Garoppolo, al menos este domingo vi a un Garoppolo más, más fino. Lo vi más... Eh, inclusive este cambio con Lance le daba chance como de respirar ¿no? y cuando tenía que entrar entraba más concentrado porque igual al salir no es lo mismo estar escuchando a Shanahan eh, ¿no? Por el, por el audífono y que se corte la, la transmisión después de unos 20 segundos me parece a estar ahí a su lado y que le pueda decir o, o él o McDaniel estar hablando con él de qué es lo que sigue después de que salga Lance y viceversa me parece que esta manera de llevar la ofensiva va a ser un dolor no voy a decir de qué, mejor voy a decir, va a ser un dolor de cabeza para las defensivas que nos enfrenten. no Enfrentar a la ofensiva de los Santos con esta variante que tenían, era un dolor de cabeza. Y lo de San Francisco va a ser bestial, porque además los Santos tenían un muy buen ataque aéreo. No así el ataque terrestre como el que tiene San Francisco. Porque miren, de los tres juegos de hoy fue una cosa bestial, no que igual ya también fue mucho... Tiempo basura al final. Pero terminan con 248 yardas terrestres. Los 49 lo cual es una auténtica locura. ¿no? Para una ofensiva. Eh, el, el juego pasado fueron 148 yardas terrestres. Y el primer juego contra los jefes. Fueron 174 por ahí yardas terrestres. ¿A qué voy con esto? Lance y Garopolo básicamente estuvieron entrando. A, a darle el balón a los corredores. No, no fue de que tiraran. No, ninguno de los dos llegó a las 100 yardas, entonces, esto, pero las defensas ya nos, o sea, de repente no, no, creo que entran en este conflicto de qué vamos a hacer, qué paquete mandamos, un paquete pesado, un paquete ligero, eh, ponemos hombres en la caja, cubrimos atrás, qué vamos a hacer cuando esté Garópolo, o qué, vas, qué vamos a hacer cuando esté Lance, porque si bien Garópolo no es un corredor, y cuando Garópolo está adentro puede ser que sea un poco más sencillo para las defensas plantear o tener un planteamiento eh, de repente Garópolo nos ha enseñado ya un par de, de juegos que pueden usar las piernas, no, con todo y todo contra los cargadores se aventó una corrida ahí que, que yo desde antes de que se lesionara o después de que se lesionó no le había visto esa movilidad a Garópolo y esa seguridad y hoy se, se avienta y y se mete a la anotación, ni siquiera la piensa, se deja ir yo, por un momento, después del impacto, dije ya se volvió a romper Jimmy. Y creo que muchos lo pensamos. Pero se paró feliz de la vida, festejando, ahí brincando con todos. Y entonces, Garoppolo también tiene ganas de hacer las cosas. Lo dijo Lynch en la semana. Lo de, lo de Lance le está viniendo excelente a Garópolo porque lo está empujando a hacer mejor. Y me parece que, que está excelente eso. Creo que Jimmy va a tener que alcanzar su techo este año. Tras la presión de, de, de Lance. porque Lance va a estar entrando así? Me parece. Bueno, no lo sé. No sé si hoy también fue una... Solo fue una prueba de, de Shanahan. No sé si sí realmente van a jugar así. No sé si está tratando de confundir... A, a, obviamente al primer rival que son los Leones de Detroit. O no sé qué demonios está pasando por la cabeza de Shanahan. Pero si ese es el planteamiento... Lance va a estar entrando intermitentemente en estas ofensivas. Y si Garofo lo afloja... Pues en algún momento Lance se quedará eh, como titular, ¿no? Pero me parece que este tandem, esta mezcla de, de mete a Garópolo, sácalo, mete a Lance, las defensas no saben realmente qué va a pasar cuando esté uno o esté el otro adentro. Es, es una cosa de verdad, eh, híjole, me encantó ver eso. Yo en algún momento lo platicaba con mi, mi cuate el perro, ¿no? Que él fue de los primeros que me dijo, oye... Y no estaré, yo creo que van a utilizar, van a hacer lo de los santos. Yo le decía, pues sí estaría chido, pero yo no sé, o sea, no creo, creo que a Lance todavía le falta un tramo para, para ir aprendiendo, pero creo que es una muy inteligente manera de irlo a hacer, ir, ir haciendo que aprenda y sobre la marcha y vaya creciendo y vaya aprendiendo sobre el terreno de juego, ¿no? Al final le van quitando presión a uno y a otro, no van a tener los números que va a tener Tom Brady o Patrick Mahomes o estos corebacks que van a estar adentro todo el tiempo, pero se van a repartir la chamba y Garópolo lo dijo en la, en la conferencia de prensa. Y eso también es algo que yo le estoy reconociendo mucho a Garópolo, independientemente de todo, la madurez y el liderazgo con, el que, con, lo, que ha, con, con lo que ha tomado esto, en sus declaraciones en su actitud, eh, ¿no? Por ahí está la foto del primer pase de anotación de, de, de Lance con Sheffield y está brincando en la banca, ¿no? O sea, nos habla de un quarterback que realmente sí quiere que gane el equipo y no nada más está preocupado por sus estadísticas o sus números. Creo que lo de, lo de Garópolo es bien aplaudible esta actitud que está teniendo para con el equipo y él lo dice. Lo que sea mejor para el equipo, yo estoy dentro, ¿no? Eso es de aplaudir y eso nos habla de que, además, el casillero está perfecto. Lance está siendo bien acogido por, por el equipo, por, por Garópolo, ¿no? Porque a veces pasan estas cosas que a lo mejor le pasó a Aaron Rodgers cuando llegó con Drew Brees, que diga perdón, con, con Brett Favre, eh, con Brett Favre, ¿no? Que hubo ahí como un, un rocecillo, go eh, con Brady, cosillas así. De repente, corebacks no llegan a los mejores escenarios porque los... Los corebacks veteranos no los reciben de muy buena manera, ¿no? Eh, y acá es todo lo contrario. Creo que Garoppolo ha, ha, ha recibido con los brazos abiertos a Lance y están haciendo un gran equipo. Eso a la ofensiva hoy es con lo que me quedo y creo que todos nos quedamos en general del equipo. El primer juego me gustó, me quedé con Ufanga. no La revelación para mí de los 49 del, de la clase de novatos, eh... El segundo juego, la línea defensiva, que hoy también lo hace excelente, pero hoy me quedo con esta, esta, esta, este asomo de lo que será la ofensiva de San Francisco con este monstruo de no sé cuántas cabezas. Miren la, la, la anotación de Lance cuando él entra. A, yo creo que esa, esa jugada ejemplifica perfecto lo que va a hacer San Francisco. Los defensivos no supieron qué pasó. No pasa Hort, y luego pasa Sermon, y luego Lance se mete ¿no? estas, estas jugadas. Como de triple engaño y, y nadie supo dónde quedó la bolita. Eso es lo que va a ser la, la ofensiva de San Francisco. De repente ya voy ahí trabajos de Trent Williams arrollando a un linebacker. George Kittle aparece, ¿no? Eh, y uno a ver a estos jugadores que tenían mucho que no veíamos. Raheem Monster Y es emocionante, ¿no? Eh, yo la verdad estoy muy contento con lo que estoy viendo ya de los 49. Me emociona mucho pensar en lo que podríamos ver en la temporada además a hablando de la ofensiva todavía no pues les digo esto va para largo porque ahora sí tengo muchas cosas que hablar <risa> ahorita siendo emocionadón otro que creo que yo ya lo pondría como el, el, el, con el spot del receptor número 13 es Trent Sherfield creo que se lo ha ganado toda esta pretemporada Mohamed Sanu aparece intermitentemente pero no ha tenido el peso que ha tenido Trent Sherfield se lleva un pase que Garopolo lo pone perfecto del, en la banda y por qué perfecto, porque esos pases se tiran así. Si no lo alcanza el receptor, no lo alcanza nadie. Y la bajó al más puro estilo de, de Andre Hopkins o de Larry Fitzgerald y se ve que de ahí viene y se ve que aprendió de estos señores. Trent Sherfield está haciendo las cosas excelente. Yo ya lo veo como el receptor número 3, creo que se lo ha ganado, creo que lo merece. Y creo que es quien más nos puede ayudar en, ese, en esa posición. Y quién sabe, ¿no? Si sí, sí, Ajuq no juega hoy por una supuesta lesión, pero por ahí les anda comiendo el mandado a Vivo y a Ajuq, si no se aplican, ¿eh? sherfield me está gustando muchísimo. Y es de estos jugadores que me, me encanta, que yo no espero nada. Y, y de repente salen unas maravillas. Y bienvenido, Trent sherfield a, a la ofensiva de los 49. Eh, la línea pues bueno ya con Trent Williams y con Tomlinson y con ya Mack y Niñeros ahí no sé si jugó Mac la verdad estoy pensando, no sé si lo vi pero ya esta, esta línea ofensiva semi-completa se ve va a estar Canijo, los huecos que abrían, No Monster ganó yardas Sermon uh, ganó yardas bueno hasta Gal, Galman ganó yardas y la verdad que yo también sigo maravillado con el señor ya Michael Hasty, ¿no? Que desde el año pasado yo les decía, me gusta ya Michael Hasty, me gusta lo que le aporta la ofensiva y se vio hoy, o sea, tuvo unas oportunidades y en las oportunidades que tuvo anotó dos veces, ¿no? Y es lo que les digo. Sí, entiendo que eh, en el, con el sistema de Shanahan cualquier corredor parece de Emmitt Smith, pero no cualquiera tiene estos cambios de dirección que tiene que tiene J. Michael Hasty. Y, y, y Hasty encuentra de repente huecos y encuentra caminos donde no muchos corredores lo hacen y Hasty le viene a dar otra dimensión al cuerpo de corredores de los 49 de San Francisco. Definitivamente Hasty creo que merece estar en el, en el, en el 53 final. Ahorita les voy a decir también mi 53 final porque ya lo estuve ahorita haciendo, lo estuve armando desde que acabó el partido, me puse a, a echarle cabeza y empezar a ver y ya tengo yo mi 53 final, ahorita se los voy a dar. Pero bueno, a la ofensiva eso es lo que más gustó. Aparece Jalen Hurt, ¿no? que a mí me ha gustado, me gustó mucho desde que llegó al equipo. Es un jugador que he defendido mucho. Y muchos me han el perro y muchos me han criticado. Y la verdad es que no, tampoco es como que ya hoy se vio. Ay no sí, ¿no? Por ahí tiró un par de pases, ¿no? Uno pues ahí le estorbó el esquinero y, y lo perdió de vista al balón, otro muy abajo, pero se lo tenía que haber llevado pero empieza a aparecer y creo que la instrucción de Shanahan fue, tírenle a Horde porque lo quiero ver, porque hoy es su última oportunidad, y me parece que se gana un lugar, me parece que con la actuación de hoy, y, y sobre todo porque Shanahan y Lynch defienden mucho y a capa y espada a la gente que draftean ahí está Solo no que lo defendieron hasta el final y hoy estuvo ahí con los Raiders eh, creo que Horde, por él por lo, por lo que medio mostró y y porque Shanahan defiende a capa y espada sus drafteados, creo que, que Hurt se va a quedar. Veremos, esperemos que no se lesione. Al menos hoy le dieron unos cuantos buenos trancazos y se paró y, y bien. Entonces, si no sale ninguna noticia por ahí en la, en la semana, pues creo que se va a quedar. Eh, ¿Qué más? ¿Qué más de la ofensiva? Um, creo que es lo más rescatable, pero sobre todo esto, ¿no? Y, y, y me parece que Shanahan ya tiene hasta dos playbooks hechos. Para unos, para, para por otros para Lance. Y por ahí mezcla, ¿no? De repente Play Action. Y. y, y jugadas de bloqueo de zona. Con, con Garoppolo. Y de repente la read option. Y hasta triple options. Y, y, y, y. O sea, con Lance. No sé, esto esta cosa parece que va a ser una locura de verdad. Y no me quiero emocionar. Y no nos quiero emocionar de más. Pero. Híjole. Se ve. Es como tener a. Digo vaya la, la, la comparación y a lo mejor no está bien, pero es como si en su momento a Harburg se le hubiera ocurrido hacer esto con, con Alex Smith y con Colin Kaepernick en lugar de sentar a uno y jugar con otro, si a Harvok se le hubiera ocurrido hacer esto, quién sabe qué hubiera pasado con los 49 aquel año que llegamos al Super Bowl. Shanahan se le está ocurriendo y creo que va a salir y creo que puede salir muy muy muy bien. A la defensa... La frontal sigue siendo bestial. Otra vez no dejan correr más de 100 yardas al equipo, a los Riders. A ninguno de los tres equipos los dejaron correr más de 100 yardas. Esto ya habla de una buena frontal. Una excelente frontal. Va a haber mucha rotación. Se me acaba el aire. Este. Kerr. Se me van los nombres. Sacker ay I. K. La pedida Key se me fue el nombre. Es que son tantas cosas que traigo en la cabeza, pero... Eh, Key. Eh, ¿Quién más? Este, mm, mm, mm, Jordan Willis. Eh, hasta apareció por ahí Jabón Kilo, que lo metieron los snaps ya como en el tercer cuarto equipo. No entendí. Y, y, y, y la línea defensiva tiene muchísima profundidad. Creo que, creo que es la línea, es la unidad que tiene más profundidad del equipo y me gusta eso. Me gusta ver porque inclusive en la semana a Lynch... Dice que le estuvieron hablando mucha gente, que estuvo sonando mucho el teléfono. Porque hay mucha gente interesada en, en, en los dineros defensivos que tiene San Francisco. Imagínense el grado de impacto que está causando esta frontal de San Francisco. Y todavía no vemos a la buena titular eh, adentro. Pero va a haber una, una rotación, señores. Eh, aguas, ¿eh? Aguas con esta frontal de los 49. Yo creo que puede ser... La mejor línea defensiva de la, de la NFL esta temporada, con, nada más por la rotación, los nombres que tiene y la rotación que va a haber. En el perímetro, de Modrel en Noel se vuelve a ver bien, por, le completa ya su primer pase. Digo, sabíamos que tarde o temprano iba a pasar, pero tuvo que ser un pase de esos. Muy bien puesto, eh, quedó fuera totalmente del rango del balón y le completan el pase, pero se siguió viendo muy bien creo que, que, que es una joyita que podemos incluso ver ahí peleándole la titularidad a, a Emmanuel Mosley. Ufanga sigue siendo eh, Pro y Polamalu 2.0, ¿no? Atrás, seguridad, está en todos dados. Ese blitz que se había... O sea, ese, ese blitz, si lo ven otra vez, es el más puro estilo de Polamalu, que también es diseño de Demeco Ryans. Demeco Ryans está haciendo estas cosas con los backs defensivos y los corebacks. Digo, no hemos enfrentado a un Mahomes, no hemos enfrentado a un Rogers pero estos corebacks no lo han visto venir y, y, y Ufanga está haciendo cosas que está peleando la titularidad. Jakuis Kitab sale lesionado, me parece que después regresó, pero estos, estos jugadores se empiezan a... ¿Cómo decirlo? Se empiezan a aflojar. Pues Ufanga se va a meter y Ufanga yo hasta lo metería ya de titular desde la semana 1. A mí me ha ganado completamente talano Ufanga, y creo que ha sido el, el, el jugador novato para mí de la pretemporada eh, los linebackers bueno, es que podemos decir de los linebackers y eso que Warder no está <coughs> no, no estuvo la mayoría de la pretemporada Jurgen lo jugó más pero eh, Jonas Griffith perfecto, jugando muy bien eh, Justin Hillard ¿no? ahí también eh, luciéndose yo ya había hablado de Hillard en mi mock draft, si se acuerdan yo eh, hablé de él, yo lo veía, yo lo veía prospectado para la, una eh, sexta séptima ronda me parece, llegó un draft pero eh, creo que va a ser ahí, se puede ir metiendo y este, este, esta tripleta de Warner, Greenlow y Hillard, híjole también Jonas se está viendo muy bien, creo que también está viendo mucha respuesta en el cuerpo de linebackers, y está bueno pensar, porque recuerden que los backers no son eternos y siempre es bueno tener gente atrás. Muy bien estos hombres, hasta en equipos especiales. Eh, del otro lado, ah, bueno, Quitar ya dijimos que salió ese no, pero la defensiva en general, los tres juegos se vio bestial, se vio muy bien. Hoy pues, prácticamente dominan a los Raiders, ¿no? Eh, Insisto, un equipo B, tampoco es ya como que ay, San Francisco va a salir a aplastar a todos, ¿no? Todavía falta lo bueno y, y, y ya lo empezaremos a ver el 12 de septiembre contra los Leones de Detroit. Shanahan, excelente. No hubo balones perdidos, ni fumbles ni intercepciones, no se cometieron errores. Los equipos especiales juegan mucho mejor. Hightower ya, ya apretó ahí unas... Lo quitas, Robbie Gold se va perfecto en, en goles de campo y en punto extra. Wishnowski se avienta un, un patadón de 75 yardas totales, ¿no? Pero el, el balón botó casi, casi en las 60 yardas. O sea, el balón voló y fueron 75 totales. O sea, lo de, lo de San Francisco en todas sus áreas y en todos sus aspectos. Hoy se vio genial, ¿no? O sea, se vio muy bien. De Michael Ryan eh, haciendo bien las cosas. Creo que sigue manteniendo la idea de Sale. Pero le está metiendo de su, cosecha, de su cosecha. Sobre todo se está viendo más agresivo con las cargas. Y involucrando mucho a los backs defensivos. Eh, híjole, me podría seguir hablando horas y horas de, de lo que vi. Pero en general es eso. Creo que San Francisco nos muestra que viene en serio. No, hay muchos factores que, que tienen que ver ahí. Eh, por ahí eh, les voy a dejar también el link de, de, del artículo que escribí para el Niner Empire Jalisco que también les mando un abrazote este sábado pasado ¿no? más o menos analizando si San Francisco es contendiente o pretendiente ¿no? digo nos está dejando las cosas más claras después de este juego y, y yo ya estoy muy emocionado por, por, por el arranque de, de la temporada regular ah, ¡ah! ¡hasta se me acabó el aire! Pero, pero bueno, muy contento, señores, se cierra una pretemporada bien, mejor de lo que yo esperaba Vi un, un equipo, no esperaba llover tanto y, y terminé muy contento viendo este juego contra los Raiders Se vienen cosas muy buenas, de verdad se los digo, este año si el equipo se mantiene sano Es un equipo muy peligroso, me atrevo a decir que es un equipo favorito Dentro de la conferencia nacional. Los 49 vienen, vienen por la revancha. Vienen por, vienen por lo que dejaron inconcluso en 2019. Y todo está en sus manos. Tienen las piezas. Tienen todo. Vamos a ver eh, cómo nos pinta este 2021. 2022. Pero bueno. Ya saben que este podcast lo pueden escuchar en iBox y en Spotify. Les dejo los links ahí abajo en la, en la descripción. Eh, suscríbanse al canal. Eh, denle pulgar arriba al video, si les gustó comenten, siempre me gusta leer mucho todo lo que ustedes opinan, lo que piensan, aprendo mucho de ustedes, ya lo saben, eh, las redes sociales ya saben que son Facebook, Twitter, Instagram, ya estoy en Twitch, en Twitch estoy haciendo transmisiones en vivo para los que les gusta también platicar ahí, el videojuego es un pretexto nada más para estar compartiendo con ustedes, para estar eh, contestando preguntas, para estarles platicando cosas, para interactuar en vivo ya todo color, ahí estoy en Twitch, estoy, estoy transmitiendo los miércoles y los viernes, ¿no? Este de, de en la nochecita, tarde-noche por ahí, les aviso también en redes sociales, pero estoy en Twitch Y está bien chida esta, esta, esta, estas dinámicas con todos ustedes para los que quieran platicar conmigo en vivo Ahí ando, entonces métanse, dense un clavadillo por ahí de repente eh, Pues bueno, eso es todo lo que les tenía que decir, ya saben, la dinámica, eh, miembros del canal, les voy a regalar un kit Voy a hacer un sorteo, viernes 10 de septiembre, 8 de la noche. Sorteo para miembros del canal, para ganarse una gorra, una playera y un banderín de Canal 49. Y para todos los suscriptores, eh, terminando ese, ese sorteo, haré un sorteo para todos los suscriptores, en donde los 5 mejores comentarios por votación de pulgares arriba en el video del jueves, entrarán en este, en este sorteo para, ver quién, para que 3 se lleven. Una gorra y una playera de canal 49 eh, Les mando un abrazote a todos Cuídense mucho eh, Mucha buena vibra Estamos a nada de que empiece la temporada regular Y yo ya estoy Muy, muy, muy emocionado Porque vamos con todo Les mando un abrazote, mucha buena vibra Ya lo saben Go Niners